A medida que avanzan los días y vienen viéndose los resultados de las aglomeraciones y del teteo de Navidad, han ido aumentando considerablemente a la ocupación de camas Al día de hoy estamos en un 70% de ocupación. Los cuidados intensivos por lo menos se mantienen en un 20% de ocupación, que todavía se mantienen bajo, porque esta cepa Omicron no, es, no le da tan duro al paciente. Mantiene, te hospitaliza el paciente, pero no te lleva muy fácil a un intensivo ahora. La población, tenemos muchos pacientes de edad avanzada vacunados. Significa, todas las personas que ya tienen 80, 90 años, aunque estén vacunados, están débiles. lo agarre, esta cepa y como quiera lo estropea y te lo interna. Vamos a tener cuidado, vamos a proteger nuestros envejecientes. Si usted anda en la calle, cuídese para que entonces no le lleve la cepa al envejeciente a su casa, porque lo está golpeando fuertemente esta cepa ómicron también. También el grueso de personas sin vacunar que le está dando la cepa ómicron, le está dando durísimo lo está ingresando inmediatamente a los centros de salud. Tenemos vacunas suficientes, vaya y vacúnese ya vienen las clases vamos a hacer muchas pruebas tenemos pruebas suficientes totalmente gratis y evitemos las aglomeraciones es lo más importante ya la fiesta de navidad pasaron quedémonos en casa vamos a trabajar tranquilo eh, para esperar que este brote que ya la semana que viene debe empezar a disminuir nosotros también debemos ayudar y evitando las aglomeraciones, este, este brote irá descendiendo considerablemente. Ah, a propósito, la ah, última ah, noticia fue con Luisito Rosario Socias, director provincial de salud. Con él, él está el teléfono. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Adelante, buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo tú estás, viejo? Cuéntamelo todo. Tranquilo, en la faena temprana. Sí, eso veo. ¿Cómo anda el asunto? ¿Cómo andan los contagios? Veo que diste una cifra. ¿Cómo, fue? A ¿Cómo están los contagios? Veo que diste una cifra a Robinson espeluznante. No se, no se escucha bien, ¿eh? Atención, muchachos. Bueno, vamos a ver. Eh, quiero preguntarte cómo va el tema del COVID, de la Omicron, cómo van los contagios. Sobre eso quiero que hablemos. Mira, te... los contactos han sido. Quedado... ¿Cómo ¿Cómo fue? Dale, dale. Adelante, adelante. Los contagios han, se han elevado, los contagios se han elevado considerablemente. Sí. Eh, ya tenemos, tenemos un 70% de ocupación de temas COVID. Y lo que no ha, no ha subido tanto son las unidades de cuidado intensivo. Pero han subido y, y, y algo que hay que ponerle mucha atención es que tenemos demasiados pacientes envejecientes ingresados hmm. y, y, y la mayoría de ellos sin vacunarse sí, por la comodidad o sea que la, la cepa Omicron le está dando duro al envejeciente vacunado y no vacunado bueno, pero pues. eso está la población que siga manteniendo lejos, ya la fiesta está pasando ya hay que quedarse en casita tranquilo ya. Bueno. En definitiva, eh, Luis, el gobierno no contempla restringir, no que nos cerremos, ni cuarentena, ni <risa> nada. Sino no, lo hay... no, lo que pasa es que la tasa, la tasa de mortalidad está demasiado baja. Y eso hace que las medidas se puedan mantener como están. Además, es... la cepa óbito que es tan volátil. Esta cepa le va a dar a todo el mundo, esté vacunado, vacunado o no esté vacunado. O que el contagio sigue como quiera. Doctor, cuidarse. Doctor, doctor. Al que está vacunado le da menos fuerza. Así es que soltamos a las personas que sigan vacunándose y el que no está vacunado que no vaya vacunado. Doctor, pero usted acaba de decir que la ocupación cama está aquí en la provincia en un 70%. Bueno, no, la ocupación camas COVID está en un 70%. Entonces, eso es alarmante. Eh, aunque la gente no se está muriendo, pero mañana si se llega a un 100%, no, no vamos a tener donde entrenar a la gente. Yeyang, ¿Y cuál es que está tosiendo ahí? No, aquí no hay nadie tosiendo. <risa> <¿Qué> es eso? Mira, <risa> la, la ocupación de cama está alta, pero... Ah, el, ah que es en el máster, tubo, doctor. Tan bajo. Parece que te dio un sonido de en el máster, es en el vamos máster a ver. está tosiendo, me dicen. <risa> Mira, pero y la mortalidad ya todavía baja por sí. eso es que la medida no cambiado. Bien. bien Luisito mira yo tuve el, el martes eh, haciéndome la prueba por, por lo que tengo en mi casa ¿no? que he tenido contagios en mi casa y te voy a dar un consejo traten de organizar las filas la gente se aglomera Ahí, un día se va a armar un pleito porque hay mucha aglomeración gente que se cruza para un lugar donde está más cerca eh, bueno, hay que hay que arreglar eso. Que sea más organizada. Francisco, ¿Eh? Francis, to, todo, todo el que tiene un síntoma de COVID es porque ha estado en aglomeración. Sí, una pregunta. ¿No entienden? Que estando primero en una fiesta, en un testeo, uh -huh. aglomerado. aglomerado no se van a aglomerar para hacerse las no pruebas no. equivocadas. Ah, bueno. Pero creo que, que se deben se poner se... un control eh, eh, de distanciamiento porque hay una parte, eh, Luis... Que también quiero preguntarte, que parece ser que no se tienen, la, ya las medidas se levantaron en, lo, en, en el estadio, ¿verdad? Que no hay, no hay distanciamiento de, de, de, de asientos. Mira, en el estadio está aprobado el 50% de la boleta. Pero el ahora... El estadio es que tiene el control de la venta, no la tenemos nosotros. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Ahora, estamos haciendo todo lo posible para que todo el que esté sentado se mantenga con su mascarilla puesta. Y hemos logrado muchas cosas, ¿me entiendes? Pero la población es grande y entiende que cada quien debe cuidar. Bueno, métele un guardia o dos ahí al centro de, de, de prueba para que se Oye una el... cosa, Frank. sí. De la positividad a nivel nacional, el no, el no, el no estamos entre las tres provincias que tiene la positividad más bajita, en un 20.93%. ¿Está la provincia de Duarte? Sí, en un 20. Le voy a mandar el cuadro en un ratito. Mándalo. Para que ustedes lo chequen, pero Dile. estamos en las tres o cuatro provincias que, más bajitas del país. un guardia o dos a la fila. Te dice, Amado, que, que coloque por lo menos un guardia, un guardia o dos que organice la fila. Claro. La única Allá tenemos personal, que está organizando no, la fila, pero eso tenemos no, no saben el 55% nada de eso, del personal de salud que también se ha contagiado de COVID sí, y lo tenemos sí, en no la duda. casa. Una es que cosa. La población que nos ayude, que esto es un trabajo de todos y los mm. más sacrificados han sido los médicos y las enfermeras y el personal COVID que está trabajando con la población. Es cierto. Una cosa. Nosotros co no hemos tenido ni Nochebuena, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni Reyes. Tenemos un personal totalmente agotado. Entonces, la, la, la población debe entender eso y debe ayudarnos un poquito también. Luis, ahora para finalizar, el tema de, re, de retirar resultados. ¿El tema? De los resultados. De los resultados de la prueba PCR. Correcto. Mira, tenemos un entaponamiento en el Laboratorio Nacional producto de la gran cantidad de pruebas que se están haciendo en el país. Ahora, al que le dan un resultado de una antígena positiva o negativa que se le da inmediatamente, sí. debe llevarse de ese resultado. Y si usted sale positivo, reclúyase en su casa, evite el contacto con las otras personas y cuídese. Y si, usted, si se le eleva la fiebre, el dolor de cabeza, váyase a su neumólogo pero debe confiar en el resultado del antígeno primero, hasta que esperemos el resultado de la PCR. Es un problema nacional de entaponamiento, que estamos buscando la manera de que, de que se avance, porque, por ejemplo, nosotros le hemos estado mandando mil pruebas diarias a Santo Domingo. Bueno. Entonces, imagínate lo que es el país entero, y ellos también tienen deficiencia de personal por COVID, al igual que nosotros. Bueno, de la okay. población que se ¿Te acuerdas que lo decíamos eso, que lo advertíamos bueno, Sí. Gracias, Luisito. Bueno, Luis, gracias y por otra la información. Cosa, Francis, Ajá. Francis, los medicamentos de alto costo están disponibles en salud pública y son totalmente gratis. Nadie que dé un centavo por un medicamento de eso. Y si le está, se lo están cobrando, le están robando su dinero porque lo están consiguiendo regalado en salud pública y se lo están vendiendo. Ya. Así es que son totalmente gratis Y nosotros lo tenemos para toda la población Bien, gracias Gracias Luis Rosario Socia Y el que está tosiendo ahí Que vaya a vacunarse a bien. Que va. <risa> <risa> ah, ah, pero el que está tosiendo es Black Y pues a Black le dio la jodienda No le dio el COVID eso ¿no? Señores, señores Estaba ahí en, en la, en la vía, vía, vía telefónica El doctor Luis Rosario Socia Que no estaba escuchando Ni a, ni a Yerjan ni a mí Sí. Él habló con Francia. Miren, entonces... eso, y la información que él da es muy importante. Sí, Primero, sí. No, atención la dio, la Atención a con... lo que decían que era una gripecita. ¿Se acuerdan aquí? Porque la cosa por es que hay que anotarla. Miren, 70% de ocupación de camas COVID en la provincia de Duarte. ¿Solo en la provincia? De Solo en la provincia de Duarte. Bien. Imagínense ustedes.